Hola, hola, buenas tardes, aquí se van comentando Un día a la taberna Y hoy tenemos Total War Warhammer 2 Estamos con la campaña en los caballos de los caballeros de calder Con el ejército de Imrik Bueno, y demás Allegados Vamos a acabar de defendernos del caos De hecho tenemos turno aún, podemos masacrar aquí Tendremos que venir Aquí a esta zona de nuevo Tarde o temprano A reventar aquello los hombres. Reinos sureños. norsca Bretonia, Ingresos por comercio. Edificios de entretenimiento. Un 3%. Oh. Vale, vamos a meter los de entretenimiento. Que al fin y al cabo. Oh, sí. Ha subido bastante. Vale, ya tenemos 4.000. Vale, vamos a hacer aquí. Acciones. Asaltar unidades. 34%. Hemos venido a probar, ¿no? Así por lo menos descubrimos qué hay aquí. Vale, éxito. Me gusta. Mira, y encima lo podemos volver a mejorar. Vale, ahora tiene estos bloqueados. Pero podemos ir... Mm, no, porque esto es en... En batalla. Oh, oh, oh, oh, vale, pues nada, reponer tropas. Vale. Ok, eso en cuenta, vamos a venirnos aquí al ejército de Imrik. Vamos a... Chocar contra el caos Pero vamos Esto autorresolvemos rápidamente Y fuera uh, Vale, me lo quedo Un 30% es una burrada Vale, enemigo muerto en combate Porción de fuerza ¿Quién sube de nivel? El noble Vale A este ya le hemos puesto la inmortalidad Sí Vale, es que este es una bestia ¿eh? En combate Vale, vamos a acabar de añadirle... El liderazgo nos da como un poquito igual. Vamos a ponerle la armadura completa. Vale. Aquí, vale, aquí nos ha subido el, el jefe. Jefe de milicias. Vale, vamos a meterle jefe de milicias. Todo correcto. Y vamos a hacer que venga aquí... A Imrik. Es que le tengo que dar los dragones a Imrik. ¿Cómo puedo vale, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. Cuatro dragones ahí. Rick, maravilloso. Esto está genial. Me voy a quedar a algo. Faltan aquí lanceros a lo mejor. Vamos a pasar una de lanceros. Vale. Y vamos a quedarnos esta de arqueros, digo yo. 1 2 3 4 y 5 No, está bien. Cinco de arqueros es. está bien, está bien. Vale, vamos a quedarnos aquí ahora con este hombre guardando casabar. Y vamos a sacarle otro ejército bastante tocho. Vale, vamos a sacarle tres. De hecho, tenemos para sacar un ejército tocho. Tres. Vale, eso ya es una línea frontal suficiente. Vamos a sacar tres de arco y así por lo menos dejamos esto cocinando por aquí. Y listo. Vale, vamos a meternos... Movimiento... Vamos a acercarnos, por lo menos vamos a ir hacia allá... A luchar... Declarar la guerra... Ah, ¿No estamos luchando nosotros contra ellos? Bueno, pues entonces... Vámonos... Vamos a viajar hacia Antoch y vamos a ir recuperando el resto de ciudades... Ahora bien, aquí en la zona norte tenemos fiesta... ¿Qué nos vamos a poner aquí? Vale, este hombre le vamos a poner maestro de armas... Perfecto, no tengamos ninguna otra mejora Pero, por ejemplo, en qué ¿qué podemos hacer? Mejorar O el salón de guerra Vale, me quedo el salón de guerra, me gusta ¿Podemos mejorar alguna otra cosa? No Vale, vamos a sacar aquí El paseo, que esto al fin y al cabo son ingresos Oh, podía haber metido Soy tonto, podía haber metido esto Vale, vamos a reclutar aquí en el Templo de las Calaveras Un... Uy, me falta Influencia para los de 100 Personalidad vengativa. ...u uh, Fuerza de proyectiles. Esto está muy bien, eh. Eso está muy bien. Corazón blando. No, los corazones blandos ya no. O sea, más para abajo es tontería porque son... Nada. Pues esta me gusta la de la personalidad vengativa. La fuerza de proyectiles al fin y al cabo para penetrar armadura está muy bien. Vale, vamos a sacarla aquí a esta mujer. La vamos a meter aquí. ¿Qué le vamos a poder subir? Presencia inspiradora para luego meter hasta el arco. Mm, puede ser una buena idea. Vale. Fuerza del arma. Ojo certero. Vale. Me lo quedo. Y vamos a reclutar ejército aquí. ¿Qué podemos reclutar? Poco. Una, dos... Y una Vale, y una. Ya está, fin. Ok. Vale, pues con eso, tal y como lo tenemos, vamos a pasar turno y vamos a ir movilizándonos. Uy, a los claros de largo sol deberíamos acudir, ¿eh? Veremos, porque también tenemos aquí estas zonas que se están perdiendo bastante. No sé, veremos cómo está. A ver si se mueve el, el Malus dark blade A ver hacia dónde se moviliza. Ok. Siguiente turno. ¡Ah, no! No, no, no, no. Teníamos que haber atacado el ejército del norte. Oh, vale. Eso se me ha pasado a mí. Se me ha pasado a mí. Detalles, detalles, detalles, detalles. Ahora hemos perdido un turno y el caos va por ahí pululando. Hagraif. Vale, asaltar la Los Dark Blade nos lo pasa por encima. Vale. No, es que no podemos hacer nada contra este ejército. Literal, nos barre del mapa si intentamos taparlo con alguna de las... pues está viniendo, está trayendo mucho ejército él, eh. Uf, otro, otro que no podemos hacer nada. Vale, fuera. Oh, estamos perdiendo muchas cosas. Uh, ¿qué queréis? ¿Por qué razón? Grumbar va a cero. o sea, ha salido aquí. No entiendo el movimiento. O oh, vale. Haberte lo he pensado, supongo, ¿no? Vale, me asedian. Lo sabíamos, eh. Que nos iban a tratar de entrar. Vale, ok, vamos a solucionarlo nosotros. La pirámide de negra de Nagas. Esto no lo podemos perder. Tiene una guarnición bastante tocha, ¿eh? Dentro de lo que cabe para las otras guarniciones que hemos tenido. Si tenemos muralla... Pf, y perdemos esto... Con la cantidad de arcos que llevamos... Hombre, yo creo que estando bien distribuidos... No deberíamos sufrir tampoco. Ponía que era una derrota... Bueno, inviable. Pero es que tenemos hasta... O sea, nuestra líder es una hechicera no lo sé bueno ahora lo veremos ahora lo gestionamos con tranquilidad nos organizamos la batalla nos ponemos a la gente a las murallas etc el dragón obvio lo vamos a llevar a por esos cañones infernales que mete el primer fogonazo a lo mejor en la, en la de los trolls o a lo mejor en una de caballería un aquí estos no sé si son los elegidos o si son simplemente son guerreros del caos bueno lo vemos eh, la maga que tiene no puedo ver nada, vale, es el máximo con el que podemos iniciar Restauración, vale, ataque cuerpo a cuerpo y velocidad de recarga, me gusta ¿Cómo estamos ubicados nosotros? Ah, vale, vosotros aquí Vale, esto va a ser una puerta, me lo quedo Ahora bien, esto va a ser la otra puerta Vale, vale, me gusta ¿La maga dónde está? Aquí Vale, la vamos a meter aquí No sé qué se supone Ah, vale, esto es el control de la puerta Vale, vale, entendí Y el dragón nos lo vamos a llevar para acá Vale, bien, bien, bien. Yo creo que con esto bastante bien. Vamos a poner a esta gente un poquito más para allá. Listo, iniciamos batalla. Vale, el dragón. Bueno, de hecho, venid aquí. Venga. Abrir fuego en, Trump, en cuanto se pueda. A disparar. Vale. Vale, vale es buena llamarada Vale, vamos a cargar directamente aquí Vale, buena, buena, buena lluvia de flechas Muy buena lluvia de flechas Me gusta Es cargar Y irse Eso es muy importante para nosotros Cargar e irse Vuela, vuela, vuela, hijo mío. Que no te pillen. Vale. Vale, vale. Maravilloso. Maravilloso. Aquí, ¿qué tal estamos? Vale. Cambia de cuerpo a cuerpo y para acá. Vale. Continúan con el fuego. Bien, bien, bien, bien. Eso está bien. Vale, vamos a esperarnos esos cuatro segundos. ¿Se puede aguantar el fuego esos cuatro segundos? Sí, se puede aguantar el fuego esos cuatro segundos. Maravillosamente. De hecho, vamos a coger, vamos a meter. No. Vale. Un fogonazo que les pega a todos. Bien. El fuego os purificará, no preocuparos. Venga, otro, otra carga ahí brutal para desestabilizarlo todo. Hijo mío. Dime que vuelas. Vale, vamos a meter esto aquí. Vale, ha muerto su héroe, perfecto. Vale, vamos a llevarnos gente para allá. Eh, ¿Podemos volar? Venga, abuelo, hijo mío. ¿Qué hay aquí? Vale, venga, Dios, estamos perdiendo este costado, eh. Muy fuertemente, además. Vale, vamos a meter una curación aquí. El dragón, ¿cómo va? Bueno, decentemente. Vamos a fulminar estos. Uh, Dios mío, la maga. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, aún no hemos podido tirar la llamarada. Ok. Venga, chico. Vale, vale, aquí, aquí, aquí, aquí. Vamos a apoyar a la maga. Vale, cuerpo a cuerpo y aquí. Vale, vosotros volved a la carga aquí. Eso es. Venga, llegáis. Llegáis, buena carga. Venga, eso es. Buen dragón, eh. chico. Vale, vamos a meterle la sanación al dragón. Caos en este lado. Venga, se aguarde el mar de los aquí, cargando cuerpo a cuerpo. Venga, ese dragón no me creo que no vaya a aguantar. Venga, volved. Vale, venga, va. Cúralo. Un apoyo ahí. Vale, venga. Podemos disparar, disparáis. Muy bien, vale, vale, vale, bueno. Vale. No tenemos más llamaradas. Vale. Vale, pues nosotros aquí. Los arqueros, estos allí. La guardia del mar Archer. de los CERN. Vale, ok, vale, vale. Estamos recuperando. Si estamos recuperando tropas, nos movilizamos. Venga, se carga aquí. Un poquito. Venga, está bien. Eso es. ¿Justo ¿qué es? Tercera carga, metros de reservas energéticas. Bueno, como que nos da un poco igual. Vale, cúrate a ti misma. Vale, perfecto. Acabamos con ellos. Vosotros aquí. Vosotros abrid fuego aquí a muerte. Vosotros dos donde estáis. Nada, volver hacia allá. Nuestro dragón. No, no, no. Volver hacia allá, abrid fuego. Vosotros cuerpo a cuerpo. Así, ah, sí, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Vale, nuestro dragón que vuelva al combate. Que venga aquí a apoyar la carga. Perfecto. Vale, bien, Eso, ellos ya huyen Maravilloso Bien y este, Esto era una derrota, ¿eh? Supuestamente en la simulación Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nada, nada, fin de batalla Y cerramos batallón Vale, muy bien Muy bien, muy bien Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se pierde esto? No sé si la cosa es La teníamos que Perder nosotros bastamente O la tenían que ganar ellos bastamente Pero... Con el movimiento del dragón Con las llamaradas Atacando a esas... Esos cañones infernales Nos hemos quitado un montón de presión Además, en nuestro lado de la derecha Nuestro flanco derecho Ahí hemos apretado bastante bien con la muralla Y ellos no podían entrar O sea, han llegado los trolls A romper la puerta Y luego han tratado de, de conquistar el punto Pero... Fuera de eso... Nosotros lo hemos gestionado bastante... Miren, en el lado izquierdo hemos aguantado el... El envite encima de la muralla... Y, y ya está... No... Es que no se nos ha complicado mucho la verdad... No sé... Poco a poco... Hemos parado el caos... Ya con esto... Con esto nos hemos quitado toda la invasión del caos de encima... Pero además de verdad... Y además era un ejército tocho, ¿eh? O sea, tenía un montón de experiencia. Eh, uf, bastante poderío armamentístico. No sé, está bien. Al fin y al cabo, de los, del ejército del caos, lo que me molesta hoy por hoy es el hecho de que eh, tiene... Uh, 1500... Release is your only eh, lo que molesta es el hecho ese de que son, al fin y al cabo, unidades todo emplacadas. ¿Esta gente de dónde ha salido ahora? Compasión Bor Borbus. Dios. No, es que no podemos lidiar la torre negra de Arkham. No podemos lidiar para nada contra esto. Un héroe de nivel 40. Oh, uff. Vale, vamos a tratar de liberarnos o, o de hacer el máximo daño posible Confiamos en nuestro asedio anterior O nuestra defensa de la asedio anterior Pero no tenemos un dragón Uff, además este es mucho más frontal Bueno, ellos tampoco tienen cañones, eh Ellos tampoco tienen cañones Bueno, la, los trolls nos han reventado la puerta también Todo se ha dicho, ¿no? Pero tenemos muchísima menos guarnición Que, que en, en la pirámide negra bueno, veremos poquito a poquito A ver Vale, ok, esto es una puerta Uy, que tiene aquí como doble fondo de muralla o algo mm, No me gustaría ubicarlos Hacia allá Vale, vamos a meter estos aquí Y estos aquí Pues que además su héroe Va en una... Un, dragón, un engendro de estos del caos. Duro. Ah, no. Vale. Esto sí, me está equivocando yo de botón. Vale. Uh, vale. Y vamos a dejar el cuerpo a cuerpo activado. Vaya problema. Vale, aquí está. Está desactivado, perfecto. Ok, pues vamos a luchar con esto. Vamos a ver qué sale. Y para adelante. La clave o el detalle son... Las torres, todas las torres ¡Oh! Cuidado esa llama de fuego Vale, bueno, no son muchos daños, está bien Reventar a los trolls Por favor, qué tiene llamará de fuego cada segundo Mamma mía, vale, vamos a llevar este al, a nuestro señor aquí y nos trataremos de hacer fuertes ahí, y ya está. deja es que mucho que desear la defensa de la serie, ¿eh? Me refiero, las torres y eso podrían hacer muchísimo más daño del que en verdad hacen. Pero si sí no estaría de florenceado. No, no darías tiempo o oportunidad siquiera a que te reviente. Vale, vamos a tratar de reventar esta de elegidos. Me gusta, es ¿sí buena opción. Bueno, no, no, no, mejor tiramos a por hachas. Y ya está, venga Señor, no pueden ¿No llegan? No, es que me comen aquí en este lado Vale, bueno, ok, esta ya está huyendo Muy bien Vale, ok, cambiamos el foco Cambiamos el foco, cambiamos el foco, está bien Vale, es una liada porque ellos tienen... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, estos. Es... Vale, te lleven. Cuerpo a cuerpo y contra esta gente. Vale, y vosotros cuerpo a cuerpo también y contra esta gente. Muy bien, vosotros aquí, vale. Y esto está bien. va uh, uh, uh, a venir hasta aquí abajo a pegarme. Uy, wow. Vale, con el noble vamos a tratar de parar estos trolls. Vale, y hay que bajar. Los trolls ya vuelven a por nosotros, gracias a la regeneración están cargados de vida. Un poquito, bueno, pierden moral poco a poco por no estar en combate, pero... Vale, bueno, oye, le estamos bajando, ¿eh? Le estamos bajando, me gusta. Claro, aquí cuerpo a cuerpo nosotros hemos perdido un montón, pero bueno. Está guapa la pirámide. La verdad ¿eh? es que mola un montón. Venga, hay que hacer daño ahí, hombre. Nada, no, no sé si vamos a conseguir algo, eh. Vale, nada, no, estos huyen. Nada, no, estos nos revientan. Está muy difícil. Pero no, esta sí que era una defensa muy, muy complicada. De que saliera algo decente. Encima me lleva el engendro este. Dios. Vale, ok, ¿a quién hemos recuperado? A vosotros. Eh, cuerpo a cuerpo no. Vale. Hace daño, hace daño. Es que la... ¡Dios! La carga de caballería. Nah, lo vamos a ver morir, pero. Muy malamente. Uh, lleva la barda, eh. Nah, son muchos daños. imposible. Ahora seguramente si carga el dragón nos reventará vivos. Bueno, se va a quedar mirando y ya. Vale, vamos a tratar de reventar esto. Ok. Uh, que hemos recuperado. Mira, bueno, unos arcos. Uh, podéis disparar aquí. ¿Dónde nos regrupamos? No, ya se perdió. Vaya, vale. Lástima. Bueno, se ha defendido lo que se pudo. Se ha defendido lo que se pudo. Llega un momento que hay veces que no puedes hacer nada. Simplemente miras y ya está. Hemos hecho bajas. Bueno, han perdido 54. Eh, no, está mal. Las caballerías tocadas. Esta de trolls que huyó de la batalla. Bueno, tiene un, unos cuantos daños. Está bien, está bien. Vale, ahora lo siguiente es recoger ese ejército del norte y barrer los restos del caos, vamos a tener contra este ejército un choque fuerte pero bueno, nosotros tenemos esos lanzavirotes, no lo sé es que como tienen hachas a dos manos que nos revienta la armadura eso más la caballería, que eso para nosotros va a ser un problema muy muy vasto, muy muy vasto bueno, no sé confiemos en que se pueda lograr Vale, no lo sé, si no, pues con Im, Rick y sus dragones. Ahora subimos hacia el norte y listo. Vale, lo que tenemos que ser rápidos es en recuperar todos nuestros actividad hostil, vale. Uh, rebelión inminente. Vale. Claro, nos han reventado, pero por todos lados. Vale. Vale, vamos a ir hacia el norte y vamos a asediar esto. Coste de colonización 2000, perdona. Podemos recuperar a Antoch. Colonizar a 400 Vale, y tenemos un, unas bajas grandísimas Vale, bueno, empezamos por algún punto Y a partir de ahí continuamos Este hombre al 36 ¿Qué podemos hacer que suba? Vale, vamos a acabar de poner la hornura completa Más 15, perfecto Vale, el ejército de Imric puede continuar el movimiento No porque ha colonizado Feo está eso. Vale, okay. ¿En qué podemos subir? Esto. Por el momento no interesa. Pero lo que sí que nos interesa es... Vale, la pirámide negra de se ha aguantado. La torre negra de Arkan se ha ido al garete. Vale, tenemos que recuperar estos territorios sí o sí. Numas. Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, muy interesante esto que ha pasado por aquí. En Numas tenemos de nuevo espacio para poder construir alegremente Uf, un repositor arcáneo está muy bien, desbloqueamos los maestros de la espada, señor del conocimiento joven. vale sin duda vamos a meter el repositorio arcano y ya lo que tenga que venir vendrá tranquilamente sin agobios vale, qué más vamos a plantar además desbloqueamos una nueva rama de tecnologías, eso me gusta eso me gusta mucho Vale, no tenemos dinero para nada más, básicamente. Ahora bien, ahora bien. Vamos a ver. Eh, ¿Quién queda por movilizarse? Vale. Eh, ¿Podemos asignar a alguien? No. Ah, no hay fondos suficientes siquiera. Buah, bueno, Vale. Mm, mm, mm, mm. ¿Quién más? Vale, este señor ya sabemos que no se va a mover de aquí Vale Vale, vale, pues nada Ok, pues vamos a movilizarnos Llegamos aquí y limpiamos Vale, nada, perdimos una de Jinetes de lirion, pero mira Perfecto Vale, vamos a poner Recoger unidades Vale, limpiamos un poquito el caos. Uh, estándar de disciplina, me gusta. Y encima llegamos a la pirámide negra. Vale, y nos establecemos aquí, perfecto. Ahora, subimos. Devoción a Joel. Liderazgo, maestros de la espada, menos mantenimiento. Uh, Asurian, orden público, guardia del fénix. Baul, príncipes dragón. Leones blancos de gracia, leones de guerra y carros de leones. Eh. Bu, no tiene ninguna de esas unidades <risa> Adiós, que estos son los dragones Guardia del mar de Lothurn Uh, esta está muy bien Vale, vamos a meter la guardia del mar de Lothurn Sep, sep, sep, sep, sep, sep me gusta, porque además tenemos cuatro unidades de la Guardia del Mar Perfecto, además aquí, ¿qué vamos a añadir? Reponer tropas, no nos dejan Como estamos combatiendo, vamos a meter maestro de armas Y este señor al 4, vale, otro de reponer tropas ¿O oh, no? No, no, no, no hmm. Vale, vamos a ponerle reponer tropas y comercio Que esto no dejan de ser ingresos. Y ya vendremos aquí a combatir. Y a recuperar lo que es nuestro. Perfecto. Aquí está guay porque tenemos mucha reposición de tropas. Me gusta. Vale. Ok. Si. ¿Quién queda? Vale, no ha podido. Ok. Rebelión inminente. ¿Dónde? Normal. Eh, vamos a acercarnos aquí. Pero no creo que... ¿Se relaja la situación? No Vale Pues nada ¿Dónde podemos construir? Yuatec? Vale Mira, me parece bien Es un turno nada más Vale Finalizamos turno No vamos a poder hacernos más fuertes aquí De lo que ya podemos Pero bueno Vale Bueno Ahora veremos cómo se nos queda la situación Después de este turno Y con esto probablemente Cerremos capítulo Que llevamos nuestra media horita Sí Bueno Ahora, ahora veremos cómo lo montamos. Hagraef. Vale, otro ejército, otro ataque. Cerramos. Vale. Nada, no es que nos ha pasado por encima el Magistar Blade. La verdad es que ha sido imposible de oponerse. ¡Ojo! Vale, nos atacan en la Torre Dorada. Cuidado, eh. O sea, gran asentamiento. ¡Puf! veremos cómo lo gestionamos, no sé si tenemos murallas, diría que no, la batalla tendrá lugar fuera del asentamiento estamos jodidísimos, bueno, veremos cómo podemos defendernos en el próximo capítulo, ahora bien, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a como a mí, que van a estar los tres en la descripción, que comentamos un poquito de todo, también, seguidnos en Twitch, ahora mismo estamos un poquito parados, pero bueno, trataremos de recuperarlo de alguna forma, y también,